La mayoría de las personas, o muchas de las personas, eh, hoy están teletrabajando, trabajando a distancia o en su casa por primera vez. La clave es hacernos la pregunta, ¿cómo podemos ser más productivos? Y algunas ideas o, o guías para, para estos tiempos son tener muy en cuenta, ya que hoy todos nos a estar trabajando desde nuestras casas y quizás estemos solos y vivamos solos o vivamos con, con otras personas, es poder tener un lugar fijo de trabajo. Obviamente depende de la dimensión de, de, de la vivienda y el hogar de cada uno, pero está bueno tener un lugar fijo, una silla cómoda, eh, un lugar que esté limpio, ordenado, y poder trazar una rutina diaria. Levantarnos todos los días a la misma hora, ducharnos, vestirnos, prepararnos como si fuéramos a la oficina. Tener en cuenta las metas y objetivos personales y también qué nos está pidiendo o qué nos pide el líder de nuestro trabajo y qué proyectos o qué cosas vamos a tener que hacer ese día con el resto de nuestros compañeros de trabajo. Una sugerencia, ya que todos en esta era perdimos la capacidad de atención y de foco, es, por ejemplo, media hora al día, poner el modo avión del celular, ponerlo en silencioso o incluso hasta darlo vuelta sino a veces es imposible enfocarnos en, en las tareas que hacemos a diario. Es fundamental hacer pausas, quizás hacer también cortes para, obviamente, para almorzar o para tomar un café si estamos muy aburridos o nos sentimos muy aislados. Poder tener esos espacios de, de vinculación a través de alguna videollamada o a través de algún Zoom o alguna reunión con, con algún amigo o algún familiar para, para sentir que bueno, eh, no estamos solos y, y que hacemos algo más eh, en nuestra rutina diaria de trabajo. Es muy importante establecer un horario de, de cierre de trabajo, y, porque si no el trabajo nos contamina todo el día, ¿no? Entonces poder, eh, así como a la mañana armamos la agenda y establecemos los objetivos, eh, es muy útil y necesario que pongamos un horario de cierre y que también hagamos un balance y veamos si nos pusimos tres objetivos durante, durante el día, si los pudimos cumplir o no, y si esto no pasó, ¿por qué? También es ideal que podamos darle feedback a, a nuestros equipos o nuestros líderes sobre, sobre cómo fue nuestro día.